Buenas tardes amigos, este es un video tutorial para acompañarlos en el armado de la caja estanca, tal como lo recomendamos en el modelo mini maxi de Altermundi. Esta caja resguardará el router de su nodo, de la incidencia del sol, del agua y del ingreso de alimañas. Los materiales necesarios son, una caja estanca de una medida mínima de 15 cm de alto, 20 cm de ancho y 4 cm de profundidad. Puede ser ciega o con tira de goma, pero evite utilizar el modelo que ya viene con prensa cables con forma de cono, porque raramente coinciden con el lugar por donde deben salir los cables. Dos omegas de tamaño coincidente con el caño donde se montará la caja. Cuatro tornillos tipo bulón número 5 de una pulgada y medio de largo. 8 juegos número 5 de arandela y tuerca. 4 grovers número 5 y 4 cueritos de goma con orificio para bulón número 5. Dos tornillos cortos y un trozo de cable para poder sujetar el router a la caja reduciendo la fricción y evitando caídas. Las herramientas necesarias son regla y lápiz o marcador, agujereadora con mecha de 4,5 milímetros, destornillador o llaves apropiadas para los bulones que tenemos, cortante, alicate. Las medidas mínimas de la caja estanca corresponden al tamaño de la placa de un router WR-3500. Si la caja fuera más grande, se podría poner el router como viene de fábrica. Si no, podemos poner la placa sola o recortar la carcasa a la medida de la placa para que siga teniendo su protección. Primero mostraremos cómo se arma una caja con tira de goma para la salida de los cables. Y hacia el final, cómo hacerlo con una caja ciega. Comenzaremos posicionando las omegas en el dorso de la caja, situándolas sobre su lugar definitivo y marcando con lápiz o marcador dónde quedan los orificios. En este paso hay que prestar atención a no agujerear cerca de desniveles del plástico dentro ni fuera de la caja, para que las arandelas apoyen bien en la superficie. Procuraremos hacer los agujeros bien prolijos, de manera que no se melle el borde y que el bulón entre roscándolo en el plástico. Así evitaremos filtraciones de agua los días de tormenta. Luego pasaremos el bulón desde dentro hacia afuera con la siguiente secuencia. Bulón, arandela, goma o cuarito, caja estanca, tuerca. Ajustamos bien este sistema utilizando una herramienta de cada lado del tipo que corresponda con tu bulón y tu tuerca. La goma interior debe quedar levemente deformada, pero no demasiado como para que se rompa. Una vez que esté bien firme, presentamos ambas omegas con arandela, grover y tuerca para tenerlas a mano a la hora de montar el nodo. Vamos a llevarlas a tope y ajustarlas un poco con la mano para que no se pierdan mientras tanto. Ahora inventaremos la sujeción del router a la caja. En este caso utilizaremos dos tornillos puestos en los orificios de la caja para este fin. De un lado le haremos un nudo al cable y del otro un rulo cuando ya tengamos el router en su lugar. Esta sujeción se puede hacer de muchas maneras, pero debemos evitar usar cartón, papel, trapo o cualquier otro material que acumule humedad y calor, porque puede perjudicar al router en una eventual filtración de agua. Tampoco debe quedar nada de metal tocando la placa de nuestro router provocando cortocircuitos. Finalmente, marcamos con lápiz sobre la goma los puntos por donde saldrán nuestros cables para cortar los orificios con un cúter. Cortamos desde el borde hacia el punto, quitando un pedacito de goma con cuidado para que la goma siga sellando la salida. En caso de dejar una antena conectada directamente al router, simplemente haremos un orificio más grande. Ya tenemos entonces nuestra caja estanca con salida de goma terminada. Si nuestra caja fuera ciega, harán falta además las siguientes herramientas. Uno o dos prensacables de media pulgada para los cables de las antenas y uno a cuatro de tres cuartos pulgadas para el cable UTP, dependiendo de cuántos lugares conectemos por cable desde nuestro router y de cuántas antenas van por fuera de la caja. Una mecha paleta del mismo ancho o menor que el diámetro de los prensacables. Una lima redonda. Marcaremos con lápiz los lugares donde sería cómodo tener orificios para pasar cables, prestando atención también a la altura del router. Para esto haremos una línea horizontal a la altura donde queda el centro de los conectores. Marcaremos además la medida de paleta a utilizar para no confundirnos. Una vez marcados procedemos a hacer los orificios. Nos podremos ayudar con una lima redonda para comer los bordes si hubiera que agrandar un poco el agujero. Finalizamos poniendo los prensacables, ajustando firmemente con una llave de cada lado, cuidando de no dañar las roscas de plástico. Bueno, ya tenemos nuestra caja estanca terminada, lista para agregar al resto de los componentes de nuestro nodo.